Y continuando con más información, señores, Sandra Berrocal dice que tuvo un desliz. La presentadora de televisión, Sandra Berrocal, reveló que durante su relación le puso los cuernos al artista urbano Crazy Design. Aunque, según ella, dijo que esto ocurrió en un momento en que estaban separados. En una conversación en el espacio Las Cinco Preguntas, el DJ Topo Point. Dijo que si en un momento de la relación ambos no están juntos, no se considera, según ella, una infidelidad, por lo que calificó como un desliz. Bueno, de mi parte, eh, no puedo opinar mucho porque yo no sé qué pasó en este momento de separados, pero si tú no estás con una persona... en eh, varios meses como ella decía que tú por tu lado y yo por el mío que estuvo con varias mujeres del movimiento que ya no menciono nombres él hizo su vida por su lado pero ella para mí no es una infiel porque ya no estamos claro, ahora sí. si discuten por dos días cositas así como que ya ahí hay un no, maco hay una falsaria una falta de respeto que ella hiciera Exactamente. eso pero si estaban separados en eso duraron un par de semanas se le deja pasar es un desliz claro. no, no veo culpa por eso verdad ¿Qué opinan ustedes? No es podemos rápida, buscarla ya. tampoco porque no sabemos que haya pasado entre y, ellos. Y tú dos? sabes que tú sabes que ellos son picantes también, los muchachones del movimiento. Mm. No se saben que estaban ellos los dos. habría Sí, porque esa otra, <risa> las mujeres, eh, con usted, las mujeres, cuando dice, tú, tú la ves que a los dos o tres días está con un hombre, porque ya hace rato le estaban quemando la oreja, mira, fulana. Mm. Y, ¿Y, ¿Y no, que son dos personas déjame, codiciadas, da, ambos son. No, personas del medio codiciada te, te cualquier, la bre atención, no, no. <risa> cualquier brechita abierta que le dice, le caliente ya ahí se ve y se lleva ¿Eh? por eso que por eso que te digo por eso que te digo entonces no se sabe si que realmente yo está en esos tiempos en qué estaban sí. ellos que estaba <risa> Claro, no es cada quien tiene su opinión, como yo tengo la mía, pero ya sabrán ellos lo que pasó. Y si ustedes tienen no, su si opinión yo... de lo que hayan pasado, pueden llamarnos ¿Y aquí. Si ellos también, si también, no ha pasado nada, pero ¿qué, opina, qué opinaría la gente? ¿Usted cree que fue, fue un desliz o fue o, para el cero 809-725-0505, opine usted. Si se ponen bravos, tienen derecho a cometer lo de slis Sí o no, 809-725-0505. ¿Eh? Vamos a opinar, mujeres y hombres, llámanos. Porque ellos están casados por la... Por la sí. casa ah, sí. pero que están casados. Y tienen ¿Eh? su, su muchachito. Y hay que hoy, ¿cuántos días tenían cuando ella también tuvo ese, ese, ese deseo. chequeé claro. el teléfono, 809-725-0505. ¿no, no, no se sabe cuántos días tenían. Vamos a ver el video. Ok. <ríe> bueno dice picante, ella que no que no es cuerno por varios meses un desliz uh, y tú sabes que también puede ser una, ex, una pareja de ella tú sabes que las mujeres así cuando están despechadas buscan es pareja que, sí. que hayan marcado en su corazón no está juntitos de amiguita acabamos resetiendo la cabeza allí que yo okay? que Opine, eh, opine sí. del tema al 809-725-0505, 809-725-0505, opine. Y ojalá que ese no sea con un altito urbano, porque ahí sí hay problema. <risa> bueno. <risa> no, no, no, no. Seguramente hay gente altitude... así tipo empresaria, porque esas mujeres se lo buscan cuando así se van de ese lado. Porque claro. mira, esa muere la televisión. Son muy buenas, tipo Nayoni, Carolina Aquino. Yo qué esperar, te buscan gente empresario. empresario. Los hombres de empresarios que no son gente que anda mucho en el medio. Exacto. Se lo buscan así, para que no haya polémica. A esa línea yo quiero pasar después, cuando ya... Para, de, que, para que no haya polémica, dijo la joven. <risa> es decir, que los guaguaguas ¿Eh? tienen polémica, lo dicen ni una vez. No, no. ¿Eh? ¿Y por qué los, los tigres no se manejan de esa manera? Ah. Porque los tigres como que no bueno, sé? Bueno, Camila. No, yo no sé de eso. Bueno, tío, ¿Y ustedes, qué opinan? Eso la... <risa> no, no, es que... no? una sinvergüenza. en mi casa, porque una sinvergüenza? Sí, no, porque tú sabes, tienen su fuego. yo y regresé otra vez, a menos, Y mala que ella. Sí, si sí. Estoy de acuerdo con Villalono yo papi Juan. Y yo también Estoy de acuerdo con Villalón. De... Estoy de acuerdo con Villalono y con Gasol. ¿Están <risa> ¿está hablando de Sandra? No, porque si Sandra llegó a ese nivel, porque tenía un ganado atrás ya esperando. Y un ganado fuerte, mm. porque ella no, eh, no va a meter... <risa> a ver, ella no va a hacer eso por decir que así por así, como claro. sea porque ya imagínate la mujer de este tigre que supuestamente es codiciado, el tal Crazy, ¿verdad? La mujer que anda atrás de. de, de, de. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> no vas a ser yo ya. Te llamo la atención. Ya este, no, te... <risa> <risa> <risa> ¿Qué tiene que tener un hombre para llamar la atención de Camila Merejo. ¿Pero no está hablando Vámonos. de mí, ¿Está hablando de Sandra? No, va, no, vamos, que te estoy viendo codiciando corazones ajenos. Vamos, ah, vamos. No, vamos, yo no estoy codiciando no, no, corazones ajenos. No, explícale, explícale. Da, da, da. El, el tema va por ahí. Si, si ustedes ven eh, eh, el área está de tigres. <risa> Atrás de cámara está en un cordón eh, <risa> de tigre Uno, esperando. Puede decir lo que los muchachos quieren saber? No, mira, tú vas a ser sincera. Del 1 9. No, no, no, no, no poner puntuación. Pero eso que yo decía, de que si es mecánico con mí realmente no me interesa. Porque si una persona que tiene su futuro claro la cosa que quiere, es porque vida da mucha vuelta. Entonces tú le estabas vendiendo sueño a los tigres ahorita. De no. que sean No, no, no sueños, no, vendiendo importa, sueño, este no importa. Ah, que no importa. No, no, no importa. importa. Porque muchas veces esos bonito que tú ves no son los que tú esperas. ¡Ay! No, porque... Mira ese, mira ese. Mira ese tal tu Julio Girard. Es un, es, es un ratero. Eh, no, no, te... que no te importa de dónde no. sea. No importa ¿no? dónde sea. Atención, muchachos. Ibarito. De allá arriba, los barrancones. Y físicamente. Y físicamente. Físicamente, físicamente morenito. No, alto, lo único plato, físico ¿verdad? que se han muerto que yo. Pero tampoco me importa si son bueno, muertos. Bueno si son platitos. llenitos. Bueno, si son llenitos. No, no soy. Mueriste <ríe> en la orilla. En la orilla. No quiere hombre chaparro. <ríe> <ríe> Hay uno que se está empinando ya. ¡Guay! ¡Adiós, no me No, usted usted, Unos tacos vienen de mañana para adelante. Le, no tiene etiqueta de trabajo ni, ni de situación económica, nada. Que la traten bien a Camila y que sea más alto. Hay uno que movió la cámara hasta con un dedo. No importa Qué que grande. sea en medio de, de, de, de entretenimiento. ¡Eh, con la, no eh atención a la banda mía, la banda gorda! Todos los goyo lo pueden tirar, porque ya no dijo. Pasó, el ser, a Villalona. ¿Eh? Sí. Ya. Eh, no, eh, eh, Villalona es más chiquito que ella, no, no. murió ahí mismo, sí, usted más chiquito que ella. Ch usted, claro, usted es sí, es mira defendiéndose, ¿Eh? sí. que <risa> no, no, no, usted sí Villalona, <risa> más ¿Qué ¿Qué no, usted, no, eh. Eh, enfócame a Villalona. enfócalo, enfócalo Villalona, vea, vea, enfócamelo a no. mi sí. favor. Sí. No, ¡Ay! ¡Ay! Ahí La está. Postura. ¿La sonrisa colgaste? Mira, soltero. Encamisado. Tiene como cuatro tarjetas de crédito. Tiene su cuarto guardado. Está ¿Eh? detrás de cámara siempre, aunque tiene un tipo de que sean No, no es famoso. ¿Tú entiendes? Para que no vaya acorde. Y Tiene su cuarto, mira de la, de la camela Pues acá vamos a consigue un tigre aquí en vivo. No sé, corazón. No sé, entonces, corazón. corazones. <risa> en corazones un cemento, Vamos a hacer buscando <risa> la novia a Camila. ¿Eh? No, no, yo pienso. Por eso es, por eso es que las relaciones no se pueden publicar. Porque después, cuando pasa algo, hay muchas opiniones. ¿Te bueno, entiendes? No Como, pero quita la mascarilla. El público ve aquí en Villalona, quita la mascarilla. Porque con... Sí, sí, por la narita afuera. <risa> <risa> va a para que la gente lo vea, Villalona. Porque la narita afuera hay que buscar otra. Hay que buscar otra mascarilla para la narita. <risa> Míralo para acá. Mire, mire, Villalona. ¡Eso! Hola. Hola. Ahí está nuestra voz en off. Okay. Dios lo <risa> <Dios risa> bendiga, muchachito, tan <está> bonitas. <risa> Yo creo que a no lo brincan cuando brinca un día y te te te te te. este muchacho no son fáciles No, no, yo yo pienso que esas son cosas que no deben decir al aire. Dije <risa> <risa> que nada de eso, no, no. Yo. Ah, ya, ya. Ya ya lo dijo. Ahora, ahora Sandra <risa> está chipeando en las redes, o sabes que Sandra anda buscando un puesto, porque ella empezó un programa ahora. Y anda buscando su farándula, su cámara, para llamar la atención, para llamar rating. Recuerden que Sandra empezó en su vaina, en su pámpara. Esperen más de ahí. Sí, no, no, no, es verdad. El conocedor de lo que es el contenido en las redes, eh, de la familia ¿Eh? Angelizado. Eh, oh, pero ven acá! Está ya, ya están chipeando. Ay, eso, pues, Ahorita Jessica que incluso su... dijeron que ella está copiando a Jessica porque el programa dice que es sin tabú. Sin tabú y y es de Sandra, sin mentira, sin mentira. y le hacen la misma, ah, por misma vaina. Ahorita están allá chipeando las dos. No, no, no, no. ah, ahorita no, no la entrevista. No pues. sí. pues, es estrategia. Es y detrás Estrate no, de claro. eso está mismo los foques. Detrás de eso está mismo los foques. yo. Porque Sandra hace par de semanas estaba en el programa ya. Yeah, y si estaban en la oficina trancados, ellos estaban hablando ahí. Entonces sabes que a los foques un estrategia. Tú sabes su por ciento ahí por debajo. Claro. Nunca descarten a los foques de ninguna cosa que se esté haciendo. Ese show de Carlos Durán y a los foques para mí, que yo no descarto de que eso te ha hablado entre ellos dos, para estar jugando con la mente de los dominicanos. Bueno, ahí lo dijo Angel, la familia. Yo no descarto lo, <risa> Exclusiva. Yo no descarto los focos de, de, de, de ninguna cosa que se te haciendo aquí. De ningún contenido. De ningún, porque es que el tipo es demasiado inteligente y ya lo, lo hemos... Lo hemos desenmascarado sí. en, en muchas cosas. Ese, ese lío de que contó Popó la vez que votó a los Fox, esa película. Ya yo no le creo película a los que Es más, ese show de Carlos Durán y a los Fox. Hay que tener eso es montado. De entre ellos. Atención. Entre, eso es entre, entre ellos. Es exclusiva de Angel. Es exclusiva de la car. familia. No, Hagamos car, ese cortecito. De los rieles para el mundo. <risa> <risa> Señores, llegamos <risa> al final del programa. ¿Eh? Ya ustedes saben los asobrosos. Telenor Condeo es la página para que usted...